PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de españa sin adoctrinamientos el canal de PRISLINE es vuestro canal que además lo hacéis vosotros hoy vamos a hablar de lo que queráis como siempre y como tema principal la nueva hoja blanca que como sabéis eh, va a ser una nueva hoja que va a permitiros directamente sin esperar a la roja trabajar a los seis meses como siempre os he defendido que era lo correcto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 Francia, Aruba, Japón, Túnez, Guinea Bissau, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Si alguno de vosotros ve el vídeo desde algún país que no he mencionado, que me lo diga, por favor, por cualquier medio y lo añado a la lista. Bueno, soy Luis de Prixline, siempre emitimos en directo todos los días. Muchas gracias a todos los que lo estáis viendo y os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y toméis vuestras propias decisiones vale eh, también os recuerdo que tenemos un grupo en telegram que está a las 24 horas sin ningún ánimo de lucro ya casi sois 4000 eh, cada uno allí da su opinión en el grupo de telegram mmm, y estamos a las 24 horas tenéis el enlace debajo del vídeo vale y por cierto os estoy poniendo en el grupo de empleo de telegram de todos los Prilines. os estoy poniendo todo el día un montón de ofertas de trabajo incluso las pongo de aquí de españa incluso la pongo también de otros países que lo sepáis ¿eh? el que no encuentre el, el subgrupo de, de empleo y trabajo que lo diga ahí en el grupo de telegram vale que todos los días publicamos un montón de ofertas yo creo que las veis pero bueno os agradezco que pongáis las preguntas los que estáis ahora en vivo en el vivo y los que lo veis luego el vídeo ponerlas en, el, en los comentarios que, la, que luego las leemos todos tanto las preguntas como lo que queráis aportar y los temas que queráis que tratemos ayer hemos hablado de la prolongación de los plazos ya sabéis que os han prolongado a todos seis meses los plazos desde que se termine el estado de alarma que en principio va a ser para el 7 de junio cuando se termina y a los que estabais como turistas os los han prolongado 90 días vale que lo sepáis también todos bueno el tema de hoy pues ya lo he dicho muy sencillito la nueva hoja blanca los que vayáis a pedir asilo la nueva hoja blanca va a durar nueve meses y a los seis meses os va a permitir trabajar sin más canje por tarjetas rojas queda claro muy sencillito así que sin más dilación el que quiera ver el modelo de la nueva hoja blanca lo tenéis en, en telegram vale sin más dilación sin más dilación eh, pasamos a la sala de ZAM, de zoom para que podáis preguntar las preguntas que tengáis, ¿vale? De este tema de la nueva hoja blanca o de lo que queráis, ¿vale? Prislines, venga. Eh, a ver, el primero que tiene la mano levantada es Mauricio. Yo voy por el orden, ¿vale? Levantar la mano virtual los que queráis participar. Entonces, como Mauricio es el primero que tiene la mano levantada, pues Mauricio te cedo la palabra. Pregunta lo que tú quieras del tema que quieras. Amigo. Hola, cómo están? Muy buenas tardes para todos. Soy Mauricio, me encuentro aquí en Leganés, señor Luis, muy amable por el espacio, señor eh, Oscar. Muchas gracias, tengo algo para aportar primero que todo, señor Luis. Eh, ya es la segunda vez que se le ha quedado pues, pausado el Zoom, hoy vuelve a ocurrir lo, lo mismo, entonces cuando este tipo de cosas pasen, pues los que estamos en sala de Zoom, pues callemos un momento, quedémonos algo, pues nosotros mientras el señor Luis vuelve y se reconecta empieza a hablar todo el mundo y creo que esto se ve feo por por el canal de youtube efectivamente bueno. queda en youtube y además estoy presentando el vídeo se empieza a ver un ruido que desconcentra mucho pero no pasa nada te agradezco mucho que lo hayas dicho mauricio Gracias. bueno eh, la pregunta mía es la siguiente una de las hormigas eh, qué pasa vino con carta de invitación y resulta que estando acá después de seis meses pidió asilo entonces ella quiere saber si es si sí, le va a traer algún problema cuando vaya pues a, a, la, a la cita o o que o, o sea, sea no qué es, re repetirlo una de las hormigas vino con carta de invitación y ahora quiere pedir asilo no lo pidió después de seis meses lo pidió después de seis meses el asilo de y la pregunta sí, es si esa hormiga puede eh, tener de, algún problema. problema algún problema sí porque pues como venía carta como carta de invitación de pronto qué puede pasar con la persona que dio la carta o qué puede pasar con ella después de seis meses haber solicitado el, el asilo cuando venía por carta de invitación. Le han dado ya, bueno, ya te, te adelanto, por la carta de invitación no le pasa nada. Okay. No le va a pasar nada a quien le ha invitado. Ya he oído algo de eso que hablabais en Telegram. No pasa nada. Una persona viene, puede venir con carta de invitación y luego querer solicitar asilo y qué pasa. Pedir asilo es una cosa que está regulada en la ley española. Es legal, tiene derecho a ello, a pedirlo. No pasa nada para el que le ha invitado. Que quede claro a todos, que os quede claro. Vengo con carta de invitación y quiero pedir asilo o pido asilo, no le va a pasar nada al que me ha hecho la carta de invitación, ¿de acuerdo? Eso es el punto uno. Okay, el punto segundo que estás preguntando, Mauricio, es si esa persona lo puede pedir a los seis meses, ¿no? Ella lo solicitó, no, ella lo que me pregunta es que si de pronto le van a preguntar que por qué se demoró tanto en pedirlo que por qué si venía con carta de invitación pidió asilo, ella está pues algo pues nerviosa, no, no sabe no, qué, pues, que no. Tranquilízala. O sea, la tranquilízala porque a ver, lo que dice la ley es que tenéis que pedir el asilo en el primer mes. Pero también deja muy en el primer mes de pisar territorio español en este caso. Pero también deja muy clara la ley, salvo que eh, eh, ocurran circunstancias sobrevenidas o cambie la situación del solicitante vale entonces lo recomendable es pedirlo en el primer mes pero si lo pedís después pues no va a pasar tampoco nada lo peor que podría pasar es que no os lo tramitasen, eso es lo peor pero que eso es como si no lo hubiese pedido pero vamos yo le hice una entrevista a una Prislines, veros el vídeo de la tarjeta roja tercera parte tiene una portada roja el vídeo en youtube y ella lo había pedido al año y medio al año y medio y se lo estaban tramitando lo importante cuando pedís asilo es que os lo tramiten y que os den la hoja blanca que os insisto la nueva os va a permitir trabajar directamente a los seis meses es muy importante esto y no va a caducar hasta pasados nueve meses muy importante ya no vais a tener que estar ay, que tengo que canjear para la roja para poder trabajar no no en el grupo de Telegram tenéis el nuevo modelo Total. Esta, esta hormiguita te pregunto, Mauricio, esta hormiguita tuya, eh, ¿le han, lo, han, lo han tramitado, le han dado hoja blanca. Sí, señor, le han dado hoja blanca. Es que esté feliz, que esté feliz. Ah, okay. Es que, que si a ver, el objetivo, el objetivo del asilo eh, o la protección internacional es que os den la hoja blanca. Es lo importante. ¿Por qué? Porque con la hoja blanca a los seis meses podéis trabajar. Siempre os lo he dicho, siempre lo he dicho es que ahora acaba de salir la orden que ya las nuevas hojas blancas lo va a especificar que a los seis meses puede usted trabajar entonces eso es lo importante ¿Qué pena? dime dime ¿Qué pena? me has interrumpo me interrumpo no no pero ya acordándome cosas que usted me está diciendo no porque por eso ella me hizo la la pregunta que no sabe si ir o no a la cita sí sí que pero vaya pues, tranquilamente ah ya ya listo pues quitaros los miedos veo prilines que todavía hay prilines con miedo, quítale los miedos a las hormiguitas, Mauricio. Y automáticamente después de la carne. Mauricio, para palabra, lo único que hay que, palabra, que palabra, tener miedo ¿sí? aquí en España es para conducir sin carne. Ahí sí me pongo serio. Ahí sí, eso es pena. Todo lo demás. es papeleo, papeleo. Papeleo. Para conducir la, sin, la, sin la carne, la, y la, y se es Y esa era es otra pregunta que me Cruz ayer: si yo podía ya conducir, porque quedamos en que íbamos a arribar y pues. Bueno, pues yo ahora te dejo con Don Oscar Padrón, que es letrado, que te lo diga. ¿Vale? Espera un momento. Venga, Don Oscar, le dejo a usted con lo de la conducción, que yo sé que eso es serio y primero, ahí sí que hay que ponerse en serio. Primero vamos a aclarar que es una situación sobrevenida y se lo voy a explicar con un ejemplo. La persona entró allá, en términos administrativos, lo que se tiene que preocupar ella es demostrar esa situación sobrevenida. Hay casos muy lo pone un ejemplo una persona estaba ya estaba de vacaciones estaba disfrutando todo perfecto y puede ser por ejemplo en el caso muchos de los venezolanos llegó el Fae que es una, una, una, una fuerza de intervención invadieron su casa mientras que ella estaba de vacaciones eso es una situación sobrevenida cambió y le cambió una estatua cambió a la gran, claro porque ella a lo mejor vino a España no pensaba que tenía que pedir asilo pero cambió la situación en su país pues tiene que pedirlo y otro y otro motivo que no se lo he dicho a mauricio es el desconocimiento hay gente don oscar hay gente que viene a españa no sabe que existe la figura del asilo no lo pide pasa el tiempo a lo mejor se ve los vídeos de priline o no se lo dice a alguien anda pues es verdad que a mí me da miedo volver a mi país porque me persiguen por lo que sea y pide asilo y a lo mejor lo pide al año pero era por desconocimiento esa también podría entrar para que lo sepa bueno. la hormiguilla. Bueno, okay, okay. Entonces, ella lo que tiene que preocuparse es por justificar esa nueva situación, porque allá la mamá puso una denuncia o, o tomó fotos porque invadieron su casa. Algo tiene que justificar en, ese, en esa entrevista. ¿ok? Y ahí ande tranquila que no le va a pasar nada. El peor de los casos es que le diga, miren, no aplica, pero eso es raro. Okay, eso depende de, de qué tipo de y, y no la pasaría nada, hay que aclararle. No le le dice, si no lo, no lo aplicaran, no le admitirían el trámite, no pasaría nada, se queda como está, no pasa nada. Pero pero Mauricio, si le han dado la hoja blanca, es que se lo están tramitando. Ah. Es, es genial. ¿no? Es, o sea, que lo sepáis. Sí. En, el caso del, en el caso este de las licencias, la licencia a ti te dejan manejar a los extranjeros hasta seis meses, ¿ok? de tu estancia. Si hubo esta paralización y tú estás encerrado, ahí hubo un corte administrativo. Lo que tienes que ver cuánto tiempo te queda después de ese corte de, de, de estar en confinamiento y, y utilizar lo que te queda. Normal, con mi licencia de Colombia no pasa nada, no tengo que sacar otro documento. Normal, o sea, si me para la policía, ¿a qué está mi licencia? Oh, hasta seis meses, lo que, tienes que, lo que sí te dice es que tú tienes que tener tu pasaporte, pide una certificación o carga copia del pasaporte que muestre cuando fue que entraste y saque la cuenta. Eso lo sabe casi todo, todos los de tránsito, lo sabe. Ah, ok, okay. listo, perfecto, excelente. Noticia. Y, y luego después de los seis meses tendría que buscarse una situación para seguir regular, ¿no? Don Oscar, para poder seguir conduciendo, ¿no? Pregunto. Sí, es correcto. Después tú puedes hacer, por ejemplo, Colombia tiene convenio binacional. Yo puse el, el link con el convenio de Colombia en, en, el, en el chat. Colombia lo tiene, entonces y lo único que te piden es que tienes que tener una residencia para poder hacer el cambio y la, y la licencia la plastificada. No vale copia de copias a color ni no, la, la que es la viene con los sellos la original que viene con los sellos, y, original, y, con los sellos de seguridad. Don Oscar si no, no Ya tienen. que estamos con licencias de los venezolanos para conducir, porque yo también he oído que había muchas licencias en PDF que no valían nos puede aclarar un poco cómo está el panorama para los venezolanos para que puedan conducir sí. para que todos el los problema. que nos están viendo en youtube lo sepan don oscar el problema con los venezolanos es y les voy a poner el ejemplo aquí en, en tal que en Venezuela empezaron a, a mandar las licencias por PDF y le ponían un sello de seguridad. Esta licencia no te la aceptan para Canje en ninguna parte del mundo. ¿Y qué se hace en que, ese caso con esa licencia PDF y que tienes, no vale? ¿Cómo se arregla para los que están en el país? Tienes ¿no que no tener no una licencia de las, las plastificadas, las duras. Le voy a mostrar una, la de Venezuela. Ya. Tienen que tener este modelo, que es la plastificada que viene con. con con una cuestión tridimensional. A Estas ver cómo es licencias el en Venezuela se sacaron hasta el año 2017. Okay. A ver, el modelo Entonces, de Oscar, que lo veamos. Sí, Ahí. este modelo es el plastificado, que, que es como la tridimensional. Esta es la que están aceptando. ¿Y a esa España. licencia cómo se consigue? Para un... mira hasta el 2017 las estaban emitiendo. De todas maneras, por ahí, siempre hay uno por ahí creativo. Después le digo qué significa creativo. Sí, yo lo sé. Los españoles lo sabemos, que somos del mismo tronco, ¿no? Que somos todos latinos. Creativo es ingenioso. Ajá. Se Pero podría eso, decir hasta pillín, creativo, pícaro, pícaro, Esos Eso creativo, para que no los vayan a estafar, esas licencias bajo ese formato se sacaron hasta el 2017. Entonces, el que tenga 2018, lamentablemente, el sistema no le va a poder generar esa plástica dura. ¿Y entonces no va a poder conducir un venezolano...? No, ahí lo que le queda, ahí lo que le queda el procedimiento en España y en muchos países es que saque su residencia y nada, lo que puede hacer es, es mm, eh, solicitar un examen de, de suficiente... Eh, bueno, le un examen de suficiencia, que sabes manejar. Va, sí, el examen el de autoescuela, que decimos aquí, para ¿Eh? sacarte la conducción, ¿no? Pero en vez de hacer el curso, tú puedes solicitar en, en algunos países, mira, yo sé manejar y muestre. Y, y, y me quiero examinar directamente, ¿no? Y ya está. Y sí. te examinas directo. Inclusive a veces más barato. ¿Okay? Sí, claro, te ahorran las clases de la autoescuela. O sea que, resumiendo, para un venezolano, tendría que examinarse nuevamente salvo que tenga la licencia plástica esta que, que... Esta. porque la otra no te la acepta y te lo dice claramente el procedimiento vale y un colombiano y un colombiano puede conducir los seis meses no sí todos los extranjeros en general porque cuando tú entras de turista que estás bajo un régimen de estancia cómo tú alquilas un carro cuando llegas a un país nada claro. vas con tu licencia de origen y vale ya. y si luego quieren Hasta seguir conduciendo pues no quedarse que irregular, ¿no? Cambio. Sacarse algún tipo de residencia, aunque sea la más básica, una de estudios, algo, y ya con eso podría hacer el canje, ¿no? Es correcto. Y un colombiano no tendría que volverse a examinar, ¿verdad? Para hacer el canje, ¿no? no ese, ese... Cuando vas cuando vas a hacer el canje no, pero si no tienes la licencia tienes que someterte a, a, a un, un sistema de, de licencia nueva. Claro, bueno. si no Pero la puedes pedir exámenes de suficiencia. Donde donde se hacen las pruebas o donde dan las clases, ellos muchos te, te hacen el examen de suficiencia. Vale. Okay. Pero se puede conducir y no trabajar. Sí. Si está regular, sí. Si está regular, sí. Si está regular, Marcelo. sí, amigo. ¿Quién? Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo, es... Marcelo eso, Marcelo. Marcelo. Te he conocido sí. la voz, pero sí. no estaba seguro. Marcelo, sí. Sí. si estás con una residencia, tú puedes conducir. Puede pero ser una residencia no, una residencia no lucrativa, puede ser una visa de estudios, un permiso de estancia por estudios y que no te interese trabajar. Estás residiendo de forma regular y puedes conducir si, si has hecho el, el canje o, o la gestión. Sí, Perdón, otra, claro, no, pero otra es, es que... Dí, dí. que la licencia tiene que estar vigente, oyeron, para poder hacer el canje. No puede estar tiene que estar vigente, ¿no? Y si no, sí. un examen, ¿no? Si no, hay que examinarse. Sí, no. Si no está, si claro, no os... pero mi, mi pregunta, Luis, es la siguiente. Yo llego con mi licencia de Argentina, ¿bien? Bien. Antes de los seis meses para poderla canjear. ¿Puedo trabajar antes de los seis meses con mi licencia, manejando en España? Llegas con tu licencia de Argentina, que está vigente, ¿no? Perfecto. ¿Puedes sí. conducir? Mauricio, sí, claro. Mira, aquí clarito, porque ya más o menos entiendo. Mira, muchos youtubers. Okay, mucho perdón, Cabify y Uber. Manejan con las licencias internacionales. Lo que sí tienes que tener es tu residencia. Está ver, claro que eh, sin residencia, yo lo que saco de este vídeo concluido, que sin residencia no puedes conducir. ¿No? ¿Es así? No, él sin residencia puede conducir hasta seis meses, pero bueno. le limita su total. Pero si quiere trabajar, tiene que tener residencia. No, pero yo hablo de conducir sin residencia, bueno, salvo el periodo que uno está como turista. Si puede conducir, sin residencia uno no puede conducir, ¿no? Hablo solo de conducir. Pasado los seis meses no puede. Pero, pero antes también, ¿no? Si se te pasan los 90 días de turista y te quedas irregular. Claro, pero ahí podría ser extensiones, eh, don Luis, pues acuérdense que tienes 90 días. Pregunta, ah, bueno, ya, pero haciendo las extensiones, pero si no las hacen, no, ¿verdad? Sí. Si no las hacen, no. Claro. O sea, no hablo ahora con el bicho, hablo en general. <risa> que lo, lo hago para aprender, ¿no creáis que no? no mayor... inclusive, acuere, inclusive, acuérdense en el procedimiento que usted tiene hasta 90 días para poder mmm, este, eh, solicitar eh, cambios o ajustes, pero te va a cobrar multa. Acuérdense que el régimen de tasas son seis, hasta seis meses. hasta Sí, hasta seis meses. O sea que tienes eh, primero 90 y 90 más. Pero te va a cobrar multa. Ah, ok, ok. De todas maneras, señor Oscar, muchas gracias. Señor Luis, muy amable. Muchas gracias. No o sean esta semana cómo ha sido llena de bendiciones para mí. No. <ríe> no todo lo que hemos <ríe> hablado. Esta semana para mí fue maravillosa. Bueno, ya no era más. Muchísimas gracias. Vale, pues si luego quieres volver a participar, levantan la mano. Mauricio, venga, ahora va a ir Alex, luego va Andrea y luego va Galaxia 20, ¿vale? Y luego sigo para abajo. Pero para que os vayáis preparando, ir, pre, ir preparando las preguntas en la cabeza, ¿vale? Para que os dé tiempo a todos. Que ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. Venga, Alex, te toca, amigo. Eh, buenas noches, señor Luis. Eh, el tema mío es que nosotros nos. nos ¿sí me escuchan bien? Sí, sí bueno el tema mío es que nosotros pedimos asilo el mes de mayo del 2019 eh, nos dieron la tarjeta roja más o menos eh, junio y la cita siguiente nos salió para marzo de este año para el 9 de marzo ya que era supuestamente que nos daban la tarjeta la segunda tarjeta roja con permiso de trabajo pero el día 9 de marzo nos denegaron el asilo eh, la chica nos informó que podíamos interponer un recurso buscar un abogado, interponer un recurso y teníamos un mes hábil para hacer esa gestión eh, pues del 9 de marzo al 13 de marzo 14 de marzo que fue lo del estado de alarma pues la verdad nosotros no hicimos nada ¿sí? ninguna gestión de, de, de recurso, pues. entonces mi pregunta es eh, no sé qué nos beneficia el tiempo de porroca que han dado quisiera saber también si si debo interponer un recurso administrativo o un recurso contencioso, ¿qué es lo que más en no me la denegación dice? cuánto tiempo te ponías, qué tenías para recurrir en el papel, lo un tienes mes. por allá mano? Un mes, un mes, un mes. Vale. Un mes. Y entonces, ¿cuándo te la comunicaron? Me has dicho. El 9 de marzo. 9 de marzo, pues sí. Entonces estás de suerte. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Has consumido solo cinco días del mes porque okay. luego a partir del 14 de marzo como eh, decretaron el estado de alarma se suspendieron los plazos entonces te ha contado desde el día 9 que te de, lo comunicaron hasta el día 14 esos días sí han contado pero luego están parados vale. en principio hasta el 7 de junio Alex. vale de junio que es eh... cuando digo el 7 porque es cuando levantarán el estado de alarma entonces lo que tienes que hacer es eh, a partir del 7 de junio recurrirlo porque estás en plazo si, pues, si tenías un mes para recurrirlo estás en plazo y tranquilo, porque si lo recurres va a tardar. Y, cu y cuando ya te des cuenta mmm, que acabe el procedimiento, habrán pasado tres años y podrás pedir el arraigo social. ¿Cuándo lo habéis pedido vosotros, el asilo? Eh, el 8 de mayo. Y qué rápido lo denegaron. Es raro, ¿no? Y, y, ¿no? y la primera cita, o sea, la primera cita fue para el 8 de mayo que nos dieron la, la, el papel blanco, Hola. ¿sí? La hoja blanca. La hoja blanca. Sí. Y después sacamos la cita, nos salió para O sea, la hoja, la hoja blanca para... la llegasteis a tener, ¿no? Ten sí, sí, claro, no, y la roja también. Y la roja también, por eso, es que es curioso. ¿Dónde lo hiciste? Sí. todas estas gestiones? En Madrid. En Madrid. Bueno, y la hoja la primera tarjeta roja nos la, nos la dieron el 23 de septiembre. Doctor, señor Ruiz, lo que pasa es que es mayo del año pasado, es mal, tuvo una primera. Ah, del año pasado. pasado. Sí. Sí. Y bueno, entonces la, esa tarjeta roja se nos vencía en noviembre. Sí. Pues Las la citas salieron para este año, que fue para marzo, porque había no sé qué pasó, se, se congestionó el sistema y nos dio para este año. ¿Qué le diría a Donosca? Yo le recomendaría que recurriera y sí, a que mira. pasen los, los tres años, que ya han pasado, ya ha pasado tiempo, ya... Sí. Nosotros llevamos aquí en el país y vamos a cumplir 16 meses. Pues sí, te, fíjate. Queda, te queda hasta los tres años un recurso ahí y seguro que te plantas en los tres años. Y cuando llegues a los tres años, el arraigo social. Yo es lo que yo haría. Donoscar a ver qué te quiere decir. Don sí, fíjate, ahí lo que te recomiendo es que efectivamente todavía te queda tiempo para recurrir. Busca una abogada ya, porque es muy extraño que después de un año que ya habías tenido la tarjeta roja, te, lo, te, te la reúne, que, que, que te digan que no. Entonces, para estudiar bien el causal y, y nada, al recurrir a veces a veces son errores de la, de la administración del que revisó. Sí, porque es raro. La, eh. la verdad, el día ese que fuimos, el 9 de marzo, le negaron casi a todos los que fueron negaron el récord a todos casi esto, lo que fue lo del, lo del asilo. Claro, pero hay que ver la negación, porque en la negación te dice Tiene que estar motivada. Tiene, artículo, que tal, tiene que estar motivada. ¿De acuerdo? El artículo tal, ustedes se la han negado. Claro, hay que buscar ah, ese artículo vale, para vale. el cual fue el causal. Sí, sí, sí la tengo, Lelo. sí la tengo. Dame unos segundos. Sí, Lelo, ¿y de qué país has venido, Alex? Perdóname que no de te Colombia, Colombia, Colombia. Colombia, vale, vale. Sí. Lelo, ya, lee el ya, motivo si quieres. Venga. Si no tardas... Y si no, pues pasamos a otro y ahora se lo lees también. Briliner, que es que estoy en YouTube, los de Instagram, no os puedo atender. El que estás tú ahí, lleva tú el vídeo, porfi. Es que estamos en YouTube. No puedo. Lleva tú el vídeo, amigo. El que estás ahí, tú eres el jefe en Instagram. canjearla Pero pero bueno. Y, y, y, mi, y mi duda, mi duda me queda con los que tenéis las antiguas hojas blancas, pero es que las antiguas hojas blancas las que han caducado durante el estado de alarma, ¿podéis trabajar también? Claro, sí, a mí se me vencé en junio. ¿Qué día de junio? El 26. Mm, si, desde luego si era antes del 7 de junio, seguro que podías trabajar. Y pues ahí me dejas en la duda, ¿eh? Don Oscar, una hoja blanca que dure el 26, que le dura hasta el día 26 de junio. Bueno, no, yo te lo digo no, no, no. vas a poder trabajar te lo digo lo que he dicho siempre podéis trabajar a los seis meses A los a, tú a partir del día 26 puedes trabajar Te lo digo claramente te lo digo claramente a partir del día 26 aunque no te hayan canjeado por la nueva roja puedes trabajar Claro, es que figura también las ganaciones automáticas que nos dice no, no, no, no, no. la cuenta. Es que sabes lo que pasa, que estoy en YouTube, no puedo dejar a los que están en YouTube. Lleva tú el vídeo lleva el vídeo de Instagram tú, por fin Vale, ahora vuelvo contigo, vale. Llévalo, resuelve las dudas a todos los que están, vale. Yo estoy, yo estoy por aquí. Que no puedo dejar el YouTube. Vamos, que puedes trabajar y te puedes abrir cuenta bancaria en Telegram. Decimos cómo abrir las cuentas bancarias. A ver, el siguiente que tiene la mano levantada. Alex, mientras vuelve con el papel, Andrea. Oh, venga, a, Andrea. ¿Ha vuelto ya, Alex? Ah, venga, pues léenos lo que pone en el papel, Alex. Actívate el. Ya. Eh, Tú llevas el Instagram. De... Resuélvele las dudas a los de Instagram. Perdóname, Alex. Perdona. Tranquilo, tranquilo. Eh, dice: Notifíquese la presente resolución haciendo saber que pone fin a la vía administrativa y que contra ellos podrá interponerse recurso contencioso administrativo pues ante venta. la sala. De lo contencioso administrativo de la audiencia nacional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Artículo 46.1 de la ley 29 del 98 de 13 de julio. Reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Sin ya va. Léete, léete el principio de la... Es, eso aparece al final. Léete el principio de, de, de la negación. Porque hay muchos que le están dando la negación. Nos siguen leyendo... Pero les están da les están diciendo que les dan la residencia por razones humanitarias. Re Entonces es que, la gente lee la primera parte y no lee lo demás. Bueno, lee aquí la dice primera re parte. Resolución, sí. Sí. Al principio, el, al principio. De negar el derecho de asilo, así como la protección subsidiaria eh, a mi persona nacional Ajá. de Colombia, dice. Ya después sigue que dice notifíquese la presente resolución. No, no, no, no. Eh, lo que te leí más o menos así ¿sí? eh, contencioso administrativo ah, bueno vale. eh, sin perjuicio del recurso de reposición que con carácter potestativo puede interponerse ante el Ministerio del Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su notificación y no te, no te pusieron ahí la razón que es infundada no dice nada de eso por nada, ahí nada, al principio? Nada, nada, nada bueno, en el recurso pone que no, te, que no está motivada el abogado que diga, ¿cuál es la motivación? Pues me tiene que decir, pues puede. Ahí, ahí ya tienes de... directamente el motivo del recurso. Es que no está motivado. Claro. No está motivado. Seguro que no lo pone por ningún lado. Es que tiene que estar motivado. Dice, de carecerse de los requisitos necesarios para permanecer en España, ¿será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37? No, ese es pase claro. ya la expulsión, vas a sacarte. Pero sí. al principio tiene que decirte, mire, usted se le revoca por Porque por, eh, los. Por ser infundada, infundada, es que no no, no llevaste pruebas ni indicios ni nada. O sea, tiene bueno, acá, que dice, acá dice, por otro lado, dice: Vista la propuesta elevada por la Comisión Inter Interministerial de Asilo y Refugio sobre la solicitud de protección internacional formulada para Alexander Cañas, Nacional de Colombia, al amparo de la ley, trata de 30 regulador del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, teniendo en cuenta los siguientes, pero aquí ya es como, como antecedentes de hecho, dice. Bueno, pero ahí tiene, ahí donde te va, ahí donde te tienen que justificar por qué te la negaron. Si fue porque fue infundada, si fue porque tú mentiste, si es que no se subsume a, a, al marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, te tienen que decir. Voy a responder. Y si, tú, no, y si sí. no lo dice, ese es el motivo no, no, precisamente Oscar. de tu recurrir. Alicia Pérez pero, nos, nos ha dicho un super chat. Luis. Sí, espera no te vayas ahora seguimos que es que voy a responder un super chat alicia pérez y es interesante para todos que es el que decía lo de instagram dice hola Luis, si mi tarjeta blanca se vence en julio qué debo hacer hay que sacar cita para la roja o ya con la esa misma puedo trabajar a los seis meses alicia pérez gracias por el super chat puedes trabajar ya a los seis meses todos los que os venzan las tarjetas blancas podéis trabajar a los seis meses todos ahora sí que hay que canjearla por la roja pero ya con más tranquilidad porque a los seis meses podéis trabajar directamente que os quede a todos Alicia claro ¿vale? perdóname Alex dime es que estoy aquí a varias bandas dime dime yo lo yo lo que por lo que estáis hablando eso lo puedes recurrir porque no está motivado si, si quieres ponerlo escucha si quieres ponerlo en telegram táchate los datos personales ponlo en telegram y te lo estudiamos el, el papel es eh, eh, yo yo este, dis, eh, descargué la aplicación de telegram y busqué el, el link de ustedes de -Line, sí sí si cómo hago para yo mira muy fácil mira el que quiera entrar a telegram alex tú y cualquiera debajo de este vídeo y de todos los vídeos de youtube hay un link hay un enlace a telegram lo pincháis y ya vais tenéis que descargar previamente la aplicación de telegram en el móvil Os descarguéis la aplicación de telegram del móvil luego vais al, al vídeo a la descripción del vídeo de youtube o al comentario destacado para el grupo de prelines en telegram pincha aquí pinchas ahí y ya eso te va a decir abro la aplicación de telegram le dices que sí y ya estás entonces si quieres que te ayudemos bien si quieres tú cuando estés ahí luego en telegram sube el documento tachale tu dirección y tu nombre y eso y alguno, y el dni o lo que ponga ahí pero dejar y te lo estudio en detalle hombre que te, que, te, que te quiero ayudar vale, vale, vale. mira ale, una recomendación en temas de, de procedimientos administrativos migratorios tú, uno lo puede hacer solo y tú lo haces solo pero en el caso de cuando vas a recurrir la recomendación es que si sí lo hagas con un abogado porque el abogado es el que va a revisar si hubo debido proceso si se cumplieron todas las exigencias de, de, de la de recomienda don oscar un abogado bueno Pachelin, aquí en españa Machelink si estás en Madrid, llama a la doctora Machelin. ¿Dónde estás, Alex? Sí, aquí estoy. No, pero que estás en Madrid, ¿dónde estás? Yo sí, estoy en Madrid, en Madrid. Machelin, ¿Y Machelin. cuánto le puede cobrar Machelín? Machelin? Uy, y si no. Ah, no bueno, es, es, yo no es, es, digo es, es, nada. <risa> <risa> Oye, Trilines, yo, lo, yo los negocios que hagáis con los invitados, yo no me meto. Me parece bien que los hagáis, eh, pero que yo no entro ni salgo ni gano <risa> nada, que lo sepáis. Yo solo os pido ah, un like. un like, un like. Os pido like y que corráis la voz, ¿vale? Oye, Alex, yo recibe, escucha, yo escucha. El mensaje que Machelí se unió a Telegram, así que la tiene que encontrar ahí. Hoy yo recibí a la mañana el mensaje. Vale, escucha, no, bueno, pero él puede ir donde sea, incluso a recurrir él si quiere. Escucha, Alex, estamos todos sí. los días. Va, sigo un poco para que participen todos, ¿no? Vale, sí, no, una sola pregunta okay. ya. Venga, eh, pero muy rápido. ¿Qué pues, ¿Aconsejan ¿tú? más un recurso contencioso? No, fíjate administrativamente ve escalando porque si tú te saltas Alex, más, a ti lo que te elevado, interesa es ganar tiempo entonces yo me iría vale. por lo administrativo y luego si te deniegan en lo administrativo ya me iría a lo judicial es vale. más porque vale. la vale. cuestión es ganar tiempo no piensa que vale, el tiempo sí. juega a tu favor en cuanto lleves tres años te olvidas ya de esto y arreglo social y ya está y de todo lo vale, que te vale, estamos vale. diciendo y te digo es legal el administrativo incluso hasta puedes hacerlo tú solo no sé cómo andas de dinero y lo que cobrarán los abogados yo no lo sé pero que, que el administrativo te buscas unas plantillitas incluso si luego tiene un defecto de forma te van a mandar una carta dándote un plazo para que lo arregles a ver que te doy opciones te damos opciones las decisiones las tomas tú evidentemente un abogado te lo hace mucho mejor por supuesto lo malo que vale. el abogado te cobra eso ya cada uno pero vamos el mensaje claro que yo te doy Alex es que lo luches y que lo luches primero por lo administrativo y si por lo administrativo te lo denegaran pues luego por lo judicial y en menos vale, vale. que canta un gallo como ya ya llevas año y pico no en menos que canta un gallo te has juntado a los tres años y pides arraigo vale. social y ya el, te doctor algeras. Oscar una, dime. una pregunta doctor Oscar este ¿Sí? apenas el abogado haga el recurso administrativo eh, sí sí usted, se ¿no? congela el plazo Alex sí, oye Escucha, no escucha, más. que tengo que dar paso a todos, no seáis malos. Vale, mañana y si da tiempo, levanta luego la mano otra vez. Amiga. Vale, muchas gracias. Venga, que claro que, no, okay, venga. Muchas gracias. gracias, Alex. Venga, a ver, eh, Andrea, te toca. Ahora rapidito, porque le hemos dedicado tanto Hola. tiempo. Venga. Hola, ah, ¿qué me... tal? Eh. Venga, Andrea. Andrea de Argentina les dice: le tengo una consulta de una amiga que va a entrar por asilo y luego quiere pasar a autónomo. ¿Cómo lo.? Vale, venga, ya te he entendido la pregunta. Voy a ir rápido, Prilín, voy a ir rápido, voy a ir rápido, ¿eh? Porque para que entréis todos. Ella quiere entrar por asilo, vale. Una vez, cuando entre por asilo, le van a dar la nueva tarjeta blanca. Como sí, os he dicho está. al principio de este vídeo, con la nueva tarjeta blanca, a los seis meses podéis trabajar directamente, sin esperar a canjearla por la roja. Eh, podéis trabajar que os contrate a alguien, o podéis trabajar como autónomos. A los seis meses te das de alta. Como autónoma, paga sus 50 euros y aunque tenga tarjeta blanca, han pasado seis meses, pues ya puede trabajar. Y los que tenéis la antigua también, que me estáis preguntando en Instagram, los que tenéis la antigua tarjeta blanca a los seis meses podéis trabajar como autónomos o que os contrate una empresa. Podéis trabajar, siempre os lo he dicho y ahora os lo digo más que nunca. Y de hecho, en las nuevas, en las nuevas, lo va a poner que a los seis meses podéis trabajar. Y que dura Perfecto, nueve meses. Sí. Vale, no. escucha, tenemos que ir muy rápido. Muy rápido, bueno, está es tu amiga del... ya está solucionada. Ya sabe que puede ser autónoma. Venga, qué más? Le hago otra pregunta de YouTube: que está un Venga. chico que se llama Fernando. Dice que le denegaron la residencia familiar comunitaria y no sabe qué hacer. Pues eso tendríamos que ver lo mismo, el motivo por el que se lo han denegado. Que nos, suba, que nos suba el papel, tachaos los datos personales Instagram, a telegram y, te el, motivo. y lo, claro, el motivo es fundamental, porque que te lo tenía, hombre, se puede decir muy rápido que lo que tiene que hacer es recurrirlo, recurrirlo, lo mismo que le hemos dicho a Alex recurrir y recurrir, ¿vale? para, para los tres años plantarnos en el arraigo social pero si quiere, para recurrirlo mejor, la clave es el motivo el motivo, podéis recurrir por vuestra cuenta o con un abogado, eso ya cada uno los abogados lo van a hacer mejor, evidentemente. lo claro, malo que cobran. Yo no sé cuánto. Hay, hay, hay un truquito que pueden utilizar, que es que le pidan aclaratoria, pide una aclaratoria primero. Y en la aclaratoria a veces te dicen qué es lo que tienes que hacer antes de recurrir, también puedes hacer muy eso. Muy buena, muy buena observación de don Oscar, que para eso es letrado, don sí, Oscar Padrón. Le tenéis ahí en sí, una, sí. en una isla. Ahí quiero ir yo, con Don Oscar, ahí al Caribe. Yo quiero ir ahí. Bueno, gracias. Muchas, muchas gracias, Andrea. A ver si ya mañana ya. te podemos ver. Vale, cielo. Esperemos muchas gracias. Que sí. Venga. Ya. Vale, Galaxia 20E. Puedes participar. Actívate el audio, Galaxy. Hola, Carlos. Ya bueno. cambié el nombre. Ah, ya está. Vale, Buenas perfecto. Joder, eh. qué raro que me sale aquí todavía. Hola. Eh, hablas con Calombreno. ¿Cómo te va? Carlos. Eh, Hello, sí. Hola, no, no, espera, espera, que hay dos, hay dos. está Galaxy y está no. Carlos, ¿no? Sí, como Yo me acabé de cambiar el nombre, Carlos. Como Carlos a Luis. A ver. Eh, con Galaxy a 20 Yo también jodí Galaxy A20. Ah, no. Pero qué corriendo, nada más. ¿Cómo eh, podéis estar complicados? A ver, yo aquí le toca a un Galaxy A20. Este, espera, espera, Carlos, Hola. espérate. Galaxy A20. Es que tenéis el mismo móvil y me he liado. Perdóname. No, bueno, Ahora vas tú, vas tú, vas tú luego, Carlos. Venga, Galaxy. <risa> si es que tenéis bueno, el mismo bueno, móvil si me y me liado. Ahora luego vas tú, Carlos. Hola, ¿me escuchas? Sí, venga, Galaxy. Ah, bueno, listo. Eh, te quería preguntar. Yo entré por Bélgica y quería saber qué posibilidades hay de que me. Dublinicen en el proceso. Yo solicité el 23 de enero, eh, me dieron la tarjeta blanca y quería saber si, si hay posibilidades de que me dublinicen. Pero a ver, la tarjeta blanca te la han dado en España, ¿no? Sí. ¿Y sí, pero entraste por Bélgica, te viniste a España? De México llegué a Bélgica, ¿Sí? y luego pasé a Holanda y terminé en España por temas de, aunque no lo creas, por, por mi perro. Porque nosotros sí si Te, te no entiendo perfectamente. Yo por un perro hago lo mismo, lo que tenga que hacer. Sí. Y escúchame. Bueno, bueno, te pasa con, con Don Oscar. Don Oscar. Sí, ahí tú, tú puedes entrar por donde tú quieras. Pero el que conoce es donde tú comenzaste el procedimiento administrativo. Si lo comenzaste en España, tiene que terminar ahí al final. Entonces... Sí, porque, porque he escuchado que en el Reglamento de Dublín eh, España eh, pues otros países devuelven a España y España parece que a veces se devuelve a los países por donde tú entraste porque Pero mira, no vamos, un... escúchame, amigo, ¿cómo te llamas? Que con el Galaxy no me he enterado. Juan Carlos, Juan Carlos. Joder, os llamáis igual. Los dos tenéis un Galaxy y los dos los llamáis, Carlos. <risa> con razón, ahora va el otro Carlos. Qué curioso, Dale. eh. <risa> lo juro, yo, aquí lo que me decís. Escucha, Carlos, mmm... Tiene la tarjeta blanca, ¿no? ¿Y cuando te caduca esa tarjeta blanca? 27 de julio. Vale. 23 de julio. Vale, pues a partir de ese día tú puedes trabajar en España. Ok, Como entonces. Todo a, a contar el tiempo que pasen los tres años que estás regular y estás trabajando. Toquemos madera que tarde más de tres años en resolver, que es lo habitual, y ya está. Y arraigo social, mi opinión. Ok, mi, y, mi opinión. Y, y... Okay, y otra preguntita. ¿Alguna vez quise investigar cómo iba el proceso con el NIE o con el número radicado que te dan en la hoja blanca y eso no aparece en ninguna parte? Y por sí, más el, eh, escucha, eh, Carlos, en la hoja blanca te viene ya el NIE, en las hojas blancas ya va un NIE. No, no, sí, tiene el NIE, pero no hay forma de uno verificar eso en el ministerio o algo en que va el proceso. Eh, si más, no joven. Ah, dices verificar cómo va yo tu, tu solicitud. Sí, es que bueno, yo, Perdón, porque cuando yo llegué, yo llegué cerca a Madrid, me, me ubiqué cerca a Toledo en un Airbnb. Pero luego ahorita estoy por los lados de Barcelona, entonces no sé si en el momento es, no te preocupes, es escucha, es nacional. El, los procedimientos de protección internacional son para toda España. Lo que sí, sí pero conviene, dónde me notificarían, sí, no exacto. Eso es, ese tema es interesante. Tienes que actualizar tu, tu dirección. El teléfono no ha variado, no. no a efecto de notificación yo me pasaría por la oficina de, de extranjería sí, allí en barcelona y diría que has actual, que ahora vives en barcelona para actualizar el me lo lo... vivo cerca vivo en un pueblo en la zona rural vale a ver no es una cosa urgente porque eso van a tardar mucho en resolverlo Vale, pero si sí okay. conviene que actualices, más que nada para efecto de notificación, como tú bien Aquí es diciendo. directamente a extranjería para hacer eso, ¿o Sí, a extranjería eh, o a la... Sí, es que no sé ahí quién lo lleva en Barcelona. Aquí te diría que vinieras a Luche. No. Hombre, hay que esperar a que pase ahora lo del bicho. Pero bueno, lo más importante el teléfono sigue siendo el mismo teléfono, ¿no? Eso es muy importante porque yo creo que si no te localizan te van a llamar, ¿vale? Okay. Tendré que actualizar oh. el padronamiento y la actualización de empadronamiento tarda como 10 días en el sistema que tienen los ayuntamientos una vez que esté actualizado vaya a extranjería mira tengo un nuevo empadronamiento para que le, le no yo me sí yo me empadroné aquí en, en Torrellas de foix eh, en Madrid y no me empadroné porque eso era una mira yo idea. te voy a dar un consejo rápido Carlos para ir al grano no pasa nada por el perrillo cómo se llama Benji vale es pequeñino grande a ver vale Benji mira <ríe> mírale bueno, él no lo sabe. La mía está por ahí. Anda, qué bonito. ¿Y te lo trajiste? ¿Desde México? Desde Colombia. Desde Colombia. Madre mía. Oye, ¿cómo haces para traerlo? El papeleo, pero muy rápido. ¿Qué hay que hacer? Muy rápido. Venga, y ahora te digo lo que tiene que hacer. Hay que, que sacar. Hacer. Desde Colombia hay que sacar un examen, que hay que sacarlo. Eh, hay que dejar que pasen seis meses para poder ingresar a la Unión Europea. Eh, entonces tú sacas el examen de séptico de rabia. Y solamente puedes ingresar a Europa seis meses después Vale, ¿y cómo es que tuviste que ir por ese circuito por el perro? Bueno, me fui a México para porque tenía amenazas en Colombia y uh -huh. tuve que salir de Colombia. Me fui a México, que era un sitio pues que ya conocía. Tenía... Ah, vale. No, es que te había entendido que era por lo del perrillo que tuviste que dar el... Sí. Tuve que hacerle tiempo al perro, pero tenía que salir rápido no, de Colombia. No, hiciste bien, yo había hecho lo mismo. Vale. Escúchame, mira, muy fácil. Ahora, cuando acabe lo del bicho. Como ya estás empadronado ahí en el pueblecito de Barcelona y toda la historia, te vas a la oficina que tengan allí de policía, más cercana, en tu pueblo, si quieres, lo primero, que a lo mejor es guardia civil, y, y les preguntas, dicen: Mire, yo es que tengo la solicitud de asilo, tengo mi hoja blanca, pero lo hice en Madrid, ahora vivo aquí en este pueblo, ¿dónde tengo que ir para actualizar los datos? Igual los no, propios de la Guardia Civil, aunque eso lo lleva la Policía Nacional, te dicen: No, espera trae, se lo actualizo yo aquí en el ordenador. O igual te dicen: No, pues tienes buena, que ir pero... al pueblo más grande de no sé dónde, que está ya no sé cuántos kilómetros, a hacerlo. Pero ellos te lo van a decir. No te preocupes, que vale, es una situación, okay. Carlos, es una situación muy habitual. Uno puede pedir asilo, yo que sé, en Madrid, y luego irse a vivir a Sevilla o irse a un pueblo de Barcelona y no pasa nada. Y, y muchos prilines lo han hecho. Vale, lo han pedido en un vale. sitio y luego se han trasladado, porque uno se puede mover, ¿vale? Entonces sí, o sea, vete a la oficina, cuando ahora cuando acabe un poquito las fases esta del bicho, que ya podamos ir a las cosas, pues tú ves a tu oficina, seguramente la Guardia Civil, si estás en un pueblecito, y dilo. Dilo, mire, yo quiero actualizar, tengo mi hoja blanca, llévala, ¿cómo puedo hacer para actualizar mi nueva dirección? y ya ellos te van a ayudar y si no te vuelves claro. a conectar que estamos todos los días vale estáis todos invitados pelilines eh que tenéis el enlace vale yo voy. llevo sí. yo llevo como seis meses viéndote y pues te agradezco mucho por toda la información pues te lo agradezco mucho Carlos y que lo digas que participo es la primera ahí ahí nada pues eso me encanta que participéis ¿eh? eso es muy importante vale y participando siempre que queráis en Zoom tenéis el enlace vale y, y tú cualquier cosa que te surja Carlos pues lo mismo te vuelves a meter y lo seguimos hablando, ¿vale? Yo ahora el paso haría eso, ¿vale, amigo? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, bien Carlos. Bien, bien. Y entonces ahora voy a por el otro, Carlos. Hola, ah, sí. Venga, pues amigo, participa. Hola, buenas tardes, grupo. Eh, bueno, yo vengo de Colombia y yo llegué el 28 de octubre del año pasado y el 6 de noviembre saqué fui a, a sacarlo del asilo. Me dieron una hoja blanca. Eh, para la segunda para la cita de la entrevista que es para julio de este año ahorita en mayo se me cumplen seis meses desde que yo me acerqué a pedir eh, la cita mi pregunta es puedo trabajar ya cumplió los seis meses desde que pedí la cita desde ¿O, que... cómo tengo el, o cómo tengo el número de nieve porque es que mi hoja blanca no tiene el número de nieve es que, es que Entonces esa hoja blanca la tienes ahí a mano sí es lo que pone, por fin. O enséñalo sin que se vea tu dato personal, aunque tampoco creo que vaya a pasar bueno, nada. No, no pasa nada, pero espero yo vale. le enseño. Es que eh, muchas veces, mientras lo vas preparando, muchos preliminares confundís lo que es la hoja blanca con lo que es el resguardo de que vais a pedir. A ver, es que se ve un poco borroso. ¿Nos pueden leer lo que pone? Luis. Es que. Sí. ¿Quién, quién ha hablado? Yo, ver, ah, ya yo, está, tengo ya tengo lo entiendo. Que Manifest... tengo muy tengo bien, tengo Carlos, tengo ya tengo lo tengo. estamos viendo. Claro, manifestación de voluntad. Ya te entiendo, ya sé lo que ha pasado. Te lo voy a explicar. Ya, pues. ya no es necesario, Carlos. Ya, ya lo hemos visto. Gracias claro. por enseñarlo, porque ya está claro. Lo que tú tienes no es lo que vulgarmente se llama la hoja blanca, que es así a los seis meses te permite trabajar. Tú tienes una hoja previa que os dan cuando están muy colapsadas las oficinas, a que tú no la has pedido en Madrid. No, soy de Málaga. En Málaga, claro. ¿Qué pasa? En Madrid, por ejemplo, la vienes a pedir, te daban esa hoja que tú tenías ahí, esa que nos has enseñado, y te ponía, venga dentro de siete días, y ya le damos la blanca, la buena, la que lleva el NIE. ¿Qué pasa en otras provincias, como a lo mejor en Málaga? Que te dan esa misma manifestación de que vas a pedir asilo, ¿y para cuándo te han dado la cita ahí? ¿Para cuándo te han puesto ahí? El 13 de julio. Fíjate, ¿y cuándo la pediste has dicho? 6 de noviembre. Fíjate, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ju Jope. Consejo para todos los prilines. Si sigue así la cosa, veniros a Madrid a hacer el papeleo. Carlos, aquí en Madrid te habría tardado siete días. Y en Málaga te la han mandado para pa julio. Y en julio Uy. lo que te dan es la blanca. La blanca. La blanca con NIE, por así decirlo. O vale. sea, que esa sí permite trabajar a los seis meses. Yo el consejo que os doy, pues... salvo que arreglen en Málaga las cosas y en otros sitios veniros a Madrid a pedirlo. Madrid tardan siete días. En Málaga estamos viendo que tardan siete meses. que y todavía tiene? porque mi esposa también, o sea, mi esposa vino después, de hace, eh, ya vino a finales de enero y se la dieron para septiembre. Entonces todavía sigue el problema. Y de también que lo Málaga pidió en Málaga. En Málaga. Pues yo mira, yo a ver ahora cuando pase esto del bicho. ¿Para qué fecha has dicho? Para noviembre se la han dado a ella y a ti para julio. Para ella septiembre y para mí para julio. Bueno, julio es que queda ya la vuelta de la esquina. Yo casi tú. Bueno, eso lo decidí vosotros, pero siempre podéis venir a Madrid y os dan una cita para 7-10 días. En tu caso, bueno, como ya Julio está a la vuelta de la esquina, pues casi ya espera, ¿no? Pero bueno, yo la, la opción la pongo encima de la mesa. Que sepáis que en Madrid están tardando 10 días. Pero yo puedo ir a solitar otra vez a Madrid otro. otro. Sí podrías, sí podrías. Lo que no sé si te es rentable, voy a julio no queda nada. Y podrías. Sí, está claro, cerca. Está cerca. Y podrías ahora no, porque ahora está cerrado a día de hoy con lo del bicho. Entonces. De, yo creo, yo en tu caso me esperaría. Con tu mujer. Bueno, en lo... mi caso entonces no puedo trabajar no. nada. Tengo que esperar hasta julio. ¿Tienes que esperar hasta julio? Y a ver, en esa hoja blanca que te den en julio ya con Nie, que sepáis que la hoja blanca, la buena, la que permite trabajar, sí. lleva Nie. Entonces, cuando para. te den la buena, tú le vas a decir una cosa que te haga en la entrevista. Le vas a decir lo siguiente, y lo digo para todos los preliminares que estéis viendo el vídeo y lo veáis luego. Le vas a decir, mire, yo es que cuánto tiempo llevas esperando, Carlos. ¿Cuántos, ah. meses, ¿Cuántos meses llevas? ¿Desde noviembre la pediste? ¿Noviembre ha sido? Oh, el 6 de noviembre, sí. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Le vas a decir al funcionario que te atienda, con toda tu buena voluntad, dicen mire, es que llevo siete meses esperando para esta entrevista. Lo suyo sería que la blanca que te den te permita trabajar ya, no dentro de otros siete meses o seis meses. Porque la ley, el convenio de Ginebra, todo esto lo que dice es que a los seis meses de, de pedirlo, Podéis trabajar, sí o sí, independientemente de la que la administración esté más o menos colapsada. Entonces, casos como el tuyo, es que eso se está yendo, has esperado siete meses, y ahora qué pasa, te va a tocar esperar otros seis meses cuando tengas la blanca. Tú plantealo con educación y con cariño y con respeto, dilo. Oiga, y no hay una manera que yo ya pueda empezar a trabajar ya, desde el día. Si sí este yo de me voy a trasladar, me lo si yo me voy a trasladar de ciudad eh, en julio me pueden atender en otra ciudad, sí, no sí, tengo un problema, es tiene que le... que ser en Málaga. No, no, no, Carlos, eso es lo que le estaba diciendo a tu tocayo, Carlos. Podéis moverlo, aunque, claro, tu pregunta también es muy buena. Como tienes la cita en la comisaría de Málaga, si te trasladas, ahí tendrías que pedir una nueva cita. Que no es el caso de Carlos, porque Carlos ya tiene la blanca con NIE y él solo está esperando la resolución, que puede tardar años y ya puede trabajar a los seis meses. Tu caso, tú te puedes mover también y irte a vivir donde quieras, pero la cita de Málaga, o vas a Málaga a hacer la entrevista o te tienes que buscar otra cita. Si te la tienes que buscar, te aconsejo Madrid. Pero es que te tienes que, que mudar ya, no esperas hasta julio, Carlos. No, no, no. Tenía una opción de ir a trabajar al campo a Sevilla, que a dos horas y media de aquí, o sea, súper cerca. Vale, bueno, pues eso es el día que tengas la cita, ese día ves a la cita a Málaga y ya está. Yo, bueno, sé? una la, otra preguntita para mira, terminar con lo mira. mío. Yo, ten, yo tengo licencia de Colombia, que yo soy de Colombia. Mi licencia es la saqué nueva en Colombia, la tengo vigente. Eh, escuchaba que uno puede tiene transcurrió seis meses puede manejar aquí en españa eh, ahorita si contamos seis meses desde que yo llegué acá sería en abril más o menos entonces pero como estamos en el estado de alarma se puede prorrogar eso por otros seis meses yo eso lo desconozco y además te di una cosa igual que os aconsejo mucha Ahora te paso con el abogado con don oscar padrón igual que en lo de los papeleos esto de las hojas blancas las rojas y todos estos rollos os doy mi opinión y soy agresivo, entre comillas, porque es vuestro bien el que está en juego. En lo de conducir, yo me echo para atrás, porque lo de conducir es muy serio. Conducir sin documentación es un tema penal. Y ahí sí que yo soy muy prudente. Yo te paso a Don Oscar a ver qué te dice, porque yo ahí no lo sé bien y no quiero meter la pata. Don Oscar, ¿qué le decimos eh, a Carlos? Eh, mira, Carlos, tú entraste en qué fecha fue que hiciste? En abril. El, el, el 28 de octubre llegué a España. Bueno, octubre, octubre, ¿no? eh, vamos a poner en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hasta abril, ¿no? Eh, Seis meses. Sí, y en marzo, eh, eh, ¿cuándo fue que eh, fue el 15 de abril, ¿no? El, eh, ¿no? La situación de emergencia. Sí, el 15 de marzo, 14, fue, de, marzo. 14 de marzo, ¿no? 14. Sí, 14. 14. 14 de marzo. No, ya, ya no te queda nada de, para manejar, o sea y no te pongas yo a ante la, ante la duda no manejaría carlos ante la duda yo sí, no igual que te no digo, la, tiempo claro igual que otras cosas te, os digo ante la duda lo que no pasa nada yo lo de manejar ante la más mínima duda yo no manejaría mirarlo en tráfico Mirarlo, eh, preguntarlo a cualquier comisaría de policía, no le tengáis miedo a los policías y a los guardias civiles. Ir a la comisaría de policía y lo preguntas. Dicen, mire, me sí, pasa, mire esto. Que no, tengo que esta que licencia, no entre este día no te van a esposar ni te van a hacer nada malo. Ellos te van a decir muy bien, Carlos, pues si sí puede o no puede. Bueno, ¿vale? yo estaba averiguando la homologación de, de la licencia mía acá y me dijeron que con el número de nie no sé sí. si con el pasaporte yo puedo hacer eso. Tiene que tener residencia tienes que tener la tienes que tener la residencia tienes que tener la tarjeta blanca con NIE. eso con NIE, eso NIE. venga carlos vamos para adelante en julio lo vale. vas a tener hombre que estamos ya a finales de mayo no vale tengo. gracias venga amigo oye vuelva a participar cuando queráis ¿eh? lo que os digo a todos venga vale. a veces os meto prisa para que entren más muchas gracias carlos también Huawei P2 P20 Lite actívate el audio y participa si tú quieres Huawei P20 Huawei P20. Luis, buenas noches, cómo estás? Buenas noches. Jean Pierre. Jean Pierre, vale. Tengo eh, tres preguntas. Bueno, eh, dice lo de lo de la norma del del BOE. Que es a partir del 7 de junio que prácticamente pues va a haber como una una esto. ¿Cómo le explico? Bueno, a partir de haber como que el, el... Venga, haz la pregunta, huawei Jean Pierre, a la pregunta. Claro. Dime la. Y el 8 de, junio, me cumple? el 8, de, del 8 de junio ya los tres meses. A mí en, en el rigor esos 90 días más. ¿Cuándo te cumple? El 8 de junio, cumple los tres meses. Joder, estás pelado, estás, estás justo. Mira, te digo lo que te digo, Jean Pierre, el estado de alarma creo que es hasta el 7 de junio. Si no me falla la memoria. Si, si fuera hasta el 8, sí. Si alguien en la sala de Zoom lo sabe o en el vivo de YouTube o en algún comentario que lo ponga. Es, es... Creo que es hasta el 7 de junio. Si no me falla la memoria. Tú estás... Es hasta el 7 de junio en principio, ¿verdad? El estado de alarma. No es hasta el 8. Hasta el 7, no, pero yo cumplo los tres meses aquí el 8 de junio. Porque yo llegué el 8 de marzo. Llegaste el 8 de marzo marzo pues entonces tienes tienes tres meses más Sí. Ah, perfecto. Vamos, Si no me falla la matemática que si sí. llegaste el 8 de marzo no Sí. Abril mayo junio abril mayo junio tienes 90 días más ¿Cuál? 90 días más te, te voy a decir una cosa porque también un tema interesante en el boe que lo tengo aquí detrás no lo voy a sacar porque ya me lo sé de memoria. Pone muy claramente que todos tienen eh, seis meses desde que se acabe el estado de alarma. Lo va poniendo en todas las Pero cuando llega lo del turista, dice que tenéis 90 días, pero no dice lo de después del estado de alarma. Lo, te los, lo leo. Yo interpreto que es después del estado de alarma también pero mira lo que dice prórroga por estancia de hasta 90 días que era la que tú tenías como turista no Jean Pierre? Sí. Dice sí. A aquellas personas que se hallen en españa en situación de estancia que es tu caso por un periodo no superior a 90 días tu caso de turista que hayas pide que ojo que haya aspirado durante la vigencia del estado de alarma Verán su estancia prorrogada de forma automática por un periodo de tres meses. Eh, estoy escuchando otro y ya le hablo, ya pregunto mi pregunta. Eh, a ver, hay Huawei ahí 9 tenéis que parar el micrófono, pues se escucha todo, no, no se escucha lo que están hablando. Ya la silencio yo, madre mía, madre mía, por favor, los que entréis a Zoom. Tener el el. el, el, el, el micro silenciado, excepto el que está Jean-Pierre en este caso, por favor, que que si no. Jean-Pierre, mmm, si te cae durante el estado de alarma, por lo que pone aquí, tienes tres meses más. Ahora, si el estado de alarma acaba el 7 de junio y el tuyo vence el 8 de junio, yo la duda la tengo, ¿eh? Te paso a, Don Oscar eh, a ver vez que es de libro, o sea, es Don de Luis, libro. Hay... No, ahí lo que está diciendo es que en el momento que se termine el momento de, del estado de alarma, te van a contar 90, 90 días. Se si te terminó el 8, te empieza a contar desde el 7. Y entonces ahí tienes 90 días, pero te cuenta a partir del 7. ¿Listo? Bueno, yo lo dejo ahí, pero es que fíjate lo que dice. Aquellas personas que se hallen en España. En una situación de estancia por un periodo superior a 90 días, que haya expirado durante la vigencia del estado de alarma, dice, uh -huh. verán su estancia prorrogada de forma automática por un periodo de tres meses. Pero pone que haya expirado durante la vigencia. Y es que el caso de Jean-Pierre, hombre, si lo prorrogan, no. Pero si el estado de alarma acaba el 7 y él acaba el 8, joder, es, es caso de libro, ¿eh? Es caso de libro. Hablamos siempre de que el estado de alarma acabará el 7, que todavía lo podrían volver a prorrogar, no creo. ¿Algo más, Donos, que quiera decir de esto? Claro, pero acuérdense que están los 90 días de solicitud tardía, entonces él está en ese periodo. Hombre, es lo que... que... Sí. Vale. Jean-Pierre, tu caso hay que hacerle un seguimiento. Vale. ¿Vale? Listo. ¿Vale? Otra cosa, bueno, yo pienso quedarme también como hacer eh, la gestión. Hoy, como... hoy me paso de la hora, pero venga, no pasa nada. Hoy nos pasamos de la hora, venga. Ah, dilo, dilo. Estoy eh, pensando en hacer el, el, el visado de estudio, pero para hacer un máster, un máster propio. No sé si el máster propio sea esté aprobado. Pues, pero el máster propio, ¿quién te lo da? O sea, la Universidad de Valencia. Si es una universidad, sí que está aprobado, te lo digo ya. Que es una universidad que si, La universidad sí está aprobada. Sí, sí, es una universidad, está aprobada. Pero como tal, la carrera bueno, no es. Bueno, siempre, está... escucha, siempre que el máster no sea online, que tenga una carga ah, no. presencial. Sí, o sea, una, una universidad es un centro autorizado, sí o sí. Sí. Y no importa Pero, lo que, escúchame, no importa lo que estudies en la universidad. Si te lo da la universidad y es presencial, o tiene una carga presencial, semi-presencial también vale, sí. Oye, Jean-Pierre, me dejas preocupado con el temilla ese. ¿Me vas a mantener informado o no? Yo creo sí, también, yo creo que también te vale, pero es curioso, ¿eh? ¿Vale? Vale, sí, sí. y si no sería, si no de alguna forma se podría arreglar, ¿vale? B claro. e. Vale, bueno, vamos a. Estamos en contacto, ¿vale, Jean-Pierre? Otra última ya. Pues Venga. esto, para mis hijos, los menores de edad, ¿qué tiempo está ha permitido para que ellos se empiecen a tener como una residencia o una nacionalidad? ¿También los tres años? O menos eh, hombre, de a ver, los hijos son. Si sois iberoamericanos, si sois iberoamericanos, cualquier hijo o adulto que esté dos años residiendo en España de forma regular puede pedir la ciudadanía o la nacionalidad. Si tus hijos están regulares, en dos años pueden pedir la nacionalidad, la ciudadanía. Si están irregulares, serían tres años para pedir el arraigo social. Salvo que alguno de ellos hubiera nacido en España. ¿Ha nacido alguno en España? No, no, no. no vale. señor. Pues entonces son los tres años, igual que a todo el mundo. Son tres años también. Pero esos tres años pueden ir al colegio, tienen la sanidad, vamos, con damos muchas ventajas, ¿no? Sí, señor. Vale, y eh, bueno, ¿cómo vamos a averiguar esto del 8 de junio? Te la dejo ahí, como dicen. Me por la ahí. dejas ahí, ¿no? Qué malo eres. Es que esta noche sueño con tu caso. Porque... Sí, también, como dice ahí, que se le cumple el tiempo y la estancia. Pues. Claro, obviamente... hombre, es que tienes otra baza. La otra baza es que, joder, el periodo este de turista ha estado congelado. A mí me deja con sí. la duda, ¿eh? Bueno, no. Me la dejas ahí. Si averiguamos apelo a la inteligencia colectiva el caso de Jean Pierre ponerme en los comentarios posibles posibilidades vale eh, venga seguimos para adelante vale venga venga hoy nos pasamos de la hora pero no pasa nada venga a ver quién le toca ahora que no haya intervenido porque hay Carlos Carlos ya interveniste no luego luego si eso volvís a levantar la mano vale a ver Camilo Camilo a cuántas manos ahora no oye no nos podemos tirar tres horas aquí ¿eh? Camilo, venga, activa, <risas> participa donde estés. Yo me pierdo aquí. Camilo, oye, sí, no sí, levantéis no, la mano si luego no, me no, me sirvo, me no me estáis. Me... Camilo, venga. Sí, sí. Venga. Pero que me perdió la pregunta. Y ya, os prefiero okay. con vídeo, os prefiero no, con vídeo, que estamos en YouTube. No, no, no puedo porque. Bueno, venga, si no es importa, el, pues el, haz el, la pregunta. El, venga. Perfecto. venga. Eh, no, si de pronto os saben un contacto o un correo para uno hacer la solicitud de que nosotros todos los que fuimos eh, perjudicados afectados que teníamos una cita eh, antes del sistema de antes del confinamiento pues para enviar eh, la solicitud de que nos tengan en cuenta todo este tiempo y sumado a los nueve meses vale hay un correo hay un correo, pero dice que no es para citas Hay un correo de la oficina de asilo y refugio. Está en Telegram, pero pone claramente que no es para citas, no es para citas. El tema de vuestras citas, yo creo que os van a llamar para daros una nueva cita. Y en el peor de los casos habrá que pedir una nueva cita. No, no sé cómo va a ir la cosa todavía. Vale, vamos a estar pendientes. Eso sí lo vamos a saber rápido, ¿vale? Camilo, no te sé responder todavía. No hay un correo que yo conozca para tema de citas. ¿eh? No, ver. no, no, no, no No es para citas, sino más bien es como para hacer una solicitud. O sea, que nos sumemos todos los que teníamos una cita, digamos, el 30 de marzo, el 29, el. Ya, 27. pero temas sindicales y eso no los hagáis aquí, porque te digo una cosa. Eh, quien nos tiene que dar el, el, el asilo, la, la tramitación, la protección internacional, es el Estado español. Si le veis haciendo presiones y huelgas y cosas de esas, lo tiene muy fácil. Con no daroslo, yo no os lo aconsejaría. ¿eh? No estáis en posición okay. de, de presionar. Eh, bueno. No, no, no. Simplemente fue una iniciativa que tú. Sí, sí, no, sí. Te entiendo muy bien la iniciativa y, y, te la, y te la respeto y haz lo que tú consideres. Pero yo os digo, esto es como el que va a un sitio. Oiga, me pueden ayudar, me pueden proteger y, y te dicen, bueno, calma, que tenemos muchas y encima, pues le monto aquí una huelga para que me proteja. Vale, o sea, okay, sí, sí. os digo, os doy mi opinión, ¿vale? Porque es esa la situación. No es que. Vale, pero vamos. Había un correo, Camilo, pero no era para Pacitas. Eh, dirígete, lo tenemos en Telegram. Es que no me lo sé de memoria. o ir, oficina de asilo y refugio, arroba, ministerio, no sé cuándo. Está en Telegram, ¿vale, Camilo? Perfecto. Venga, okay. amigo. Eh, venga, seguimos para adelante, Ricardo, muy breve, no sé si saltarme bueno, a los habituales, eh, porque es que si no, no podemos no. estar dos horas, no, no podemos estar dos horas. No. Dime, don, no. bueno, a ver, don Oscar, ¿qué quiere? Mira, venga, va Ricardo. El, eh, la norma que salió, que te da seis meses, es mejor que ni siquiera los llame porque obliga en el principio de seguridad jurídica, inclusive a los beneficia después. Si no claro, obliga. sí. Es que a ver, yo insisto, este gobierno a mí no me gusta, pero algún ministro sí me gusta. Entre ellos el escriba este es avanzado, que además os ha dado, os ha dado un, os ha dado una prórroga de seis meses, Jope, precisamente para que estéis tranquilos. Y además os ha dado una prórroga que podéis trabajar, los de tarjeta blanca. O sea, es que vamos, lo ha puesto en la bandeja precisamente para no sé. Don Luis, ese instrumento hasta resolvió el problema de la, de la cosecha y el tema que no habían dado los permisos eh, para trabajar. Claro, ese, ha resuelto muchas cosas. Y es que no sé si sabéis la profundidad. Ahora, a mí me queda la duda de Jean-Pierre. Eso me lo estudia usted en profundidad, don Oscar, que nunca le he pedido nada. En el caso de Jean-Pierre. Vale, usted tiene el, el bo este, ¿verdad? Lo tiene el pequeñito este, ¿no? De las prórrogas. Pror sí, sí, don Luis. Eso vale, es. vale. Muchas gracias, don Oscar. A ver, venga, eh, Ricardo, venga, corre, Ricardo. que ya no Hola, se... hola, Ricardo, de Argentina, buenas tardes, buenas noches. No, yo lo único que quería aportar era que el miedo que tienen con la carta de invitación. Yo, cuando estuve allá en el 2005, que no había la facilidad que hay ahora, yo no tuve problema. Es más, mi amigo, el que me hizo la carta, me dijo: Mirá, Vos vienen acá dentro de tres meses, que no fue nadie. Y si le digo que vos te fuiste a otro lado y. No pasa nada, y no, no le multaron ni le persiguieron, como claro, pone no, alguno no, no, en Telegram. No, no, no. Yo, yo cuando veo esas burradas en Telegram, no me meto. Digo, bueno, ellos los pidieron son listos, pero veo, bueno, no, que el de la carta de invitación, vamos, poco más que le van a crucificar. Yo siempre digo que al de la carta de invitación es como el del hotel, ¿qué culpa tiene? Pero bueno, que lo diga Ricardo, que él estuvo aquí invitado. Por eso sí, sí, eh, estuve los tres meses, y él mismo me dijo. Y tres meses acá. que se convirtieron en, en un año, ¿no? O en tres años. Fue un claro. año, un año, un año. Un año. año. Y a tú, al que te invitó, al que te invitó, ¿qué le pasó cuando te quedaste el año? ¿A quién? A mi amigo. Sí. Nada, ni fueron nadie. Fue nada, allí la policía no, a supermultarle. No, no pasa nada por eso. No tiene, no hay problema. Que no tenga miedo, que no van a hacer nada. Y en aquella época Luis había menos facilidad de lo que hay ahora. Estamos hablando del año 2005 era más estricto todo, ¿verdad? Claro, había mucho más, había mucho, mucho más eh, control que ahora. Pues muchas gracias por tu aporte, porque de verdad, yo vamos, yo te lo agradezco en nombre de todos los printliners, porque es que hay algunos con mucho miedo de eso y, y lo que os digo siempre, contrastar las opiniones. Uno os dice una cosa, pues muy bien. Ricardo dice la otra, pues muy bien también. Decidid vosotros, yo pienso como Ricardo. Pero vamos, que aquí nadie somos dioses. Las decisiones las tomáis vosotros. Yo solo os pido un like, por favor, y que corráis la voz. Porque hay mucha gente que no sabe que existimos. Y fijaros, fijaros la poca información que tendrán. Hacedle el favor a esa gente. No lo digo por sí, mí. Hombre. Oye, con los audios, eh, qué guerra me dais con los audios. Ahora el único que puede tener el audio es Huawei P920. Sois unos malos con los audios. El audio Huawei IV9 Prime 2019. Puedes participar. Que si no os ponéis el nombre, Huawei V9 Prime. Venga, estás ahí. Ya te tengo ahí. Participa, Huawei. Hola, buenas tardes. Y dinos tu nombre, porque con el nombre del móvil me... parece Lady. la guerra de las galaxias, esto. Eh, me llamo Lady. Encantada, encantado, Lady. ¿Dónde estás? Yo soy en Colombia, pero es que quería hacerle una pregunta lo que pasa es que yo tengo un hijo que nació allá en españa en el 2012 pero nosotros nos devolvimos el papá hizo el plan retorno devolvimos los papeles pero yo quería saber si al niño se le puede sacar la nacionalidad española porque queremos volver a españa y el niño dónde nació allá en españa pues, en segovia y cuánto tiempo estuvo en españa ese chaval eh, no, él solo que se, en el tiempo que nació solo nueve meses. Ay, qué pena, nueve, diez, once. Le faltaron tres meses, pero no pasa nada. Te doy una buena, una buena noticia, lady. Con que venga y esté un año, puede pedir la nacionalidad y luego pedir a vosotros el arraigo. Tu hijo. Pero. Tu hijo. En el en el, escúchame, escúchame que esto es muy importante para ti. En el momento que tu hijo esté un año. En España, como era nacido en España, si está un año en España, puede, sí. puede pedir la ciudadanía española. Y una vez que tiene la ciudadanía española, los papás podéis el arraigo. ¿De qué edad tiene tu niño? ¿Qué edad tiene? Él tiene ocho años. Perfecto, siempre que todo esto es siempre que sea menor de edad. ¿Alguna duda sí, más? ¿Alguna? Lady, ¿no? Me has dicho, Lady, ¿no? Sí, Lady. Que como y me sale aquí tu móvil. Como me sale tu móvil Huawei y Prime no sé cuántos, Lady ¿Alguna duda más? Buena noticia. Sí, pero, pero podemos ir allá y tenemos algún problema. Pues así sea como turistas. Pero qué problema vais a tener. Venís aquí, no tenéis ningún problema como turistas. Y cuando tu hijo esté un año desde que entró, pide la ciudadanía española. Ah, bueno. Porque ha nacido en España. Ah, bueno mi opinión yo lo que haría si si fuera la mamá yo lo que haría pero vamos vale sí. sí. ¿Alguna, claro. bueno y, ver, y me vería los vídeos de PrisLine, muy importante sí yo me estoy viendo todos porque quiero claro porque hay muchas cosas ahí que te van a venir muy bien para ese tiempo claro y cualquier duda y cualquier duda me volvería a meter aquí en zoom cualquier día que estamos todos los días y seguiría preguntando pero vamos ya tienes una buena bueno. noticia ¿Verdad? Me encanta sí, las buenas. noticias. Gracias a ti, Lady. Seguimos sí. para adelante. Gracias. A ver, hay quién le toca ahora que me he perdido? Marlon. Marlon Torres. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas. ¿Qué tal, estás? Marlon? Aquí. ¿Dónde Quiero andas? Tú? una pregunta. ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Barcelona. Vale. Estoy en Barcelona. Dime. Mira, yo ingresé, me pide hacer pregunta, yo ingresé acá a España, ingresé el 23 de diciembre y yo saqué una visa Sanger por una carta de invitación, pero aquí me dice en el, en el pasaporte, sí. en el pasaporte que me dice que tengo que podía retornar, me dieron 35 días, el 9 de febrero del 2020 tenía que retornar a mi país, bueno, que yo soy de Ecuador. Pero yo entro ahí de los 90 días de prórroga. A ver, eh, 23 de diciembre entraste, ¿no? Diciembre. Enero, sí. febrero, marzo. Los tres meses serían el 23 de marzo, ¿no? Interpreto. ¿No? Sí, pero. El, el, de verdad que, el, el, que el mi el matemática. Don mi Luis, Luis todos los que estén del 15 de diciembre hacia adelante, entran a la normativa esta de protección. Te lo está diciendo el, el doctor, te lo paso. Díselo. Díselo a. Ya. Como está, la yeah, norma, okay. como está la norma escrita, todos los que estén del 15 de diciembre del 2019 hacia acá entran dentro de esa normativa ahí con los tres meses perdonados. Independientemente, y no sé. Marlon, de lo que pongan esa cosita verde. Ah, ya, porque aquí dice 35. Bueno, yo decía 35. Ya, 35 pero es que lo hicieron. mismo, es lo mismo, aunque hubiera venido para un mes bueno ah, ya tengo otra pregunta en este caso de los 90 días en este caso ahora para la visa de estudio yo la puedo aplicar entonces no si puedo hacer claro, visa de claro si estás regular puedes aplicar para en este caso sería la estancia por estudios porque la pides estando ah. en españa si la pides ah, en el consulado eso. es visa Sí, es lo mismo cuando lo pedís en el consulado se llama visa de estudio porque os dan una visa para poder venir y cuando estáis en españa como turista y lo pedís aquí en la oficina de extranjería se llama la estancia, el permiso de estancia por estudio. He venido de turista y he decidido quedarme a estudiar este curso, que dura siete meses, que sí. dura un año. Entonces pido un permiso pero de ¿dónde, estancia. ¿Dónde de me quedan? ¿Dónde me de extranjería? A, Luis? A la no, a, sí, a la oficina de extranjería. Exactamente, Marlon. Te van a pedir ya, un eh, curso, un curso en el que te hayan matriculado, la foto, el pasaporte, el no sé qué, pero lo importante es un curso. ¿Vale? Ya, y. Eh, y lo que es en, en la parte de las personas bueno he escuchado yo que eso no afecta a nada a lo que es la carta de invitación a la persona pero ¿no? tú no has oído a o sea, Ricardo ¿no? Está, ¿estáis pendientes del vídeo? Ya no os digo has oído sí, a, sí, a Ri sí, Ricardo sí, Ric sí, espera, sí. espera espera te paso a Ricardo sí, sí. espera espera te paso a Ricardo que él estuvo con carta de invitación Ricardo sí hola ¿Qué le hola Marlo. Marlo? hola qué tal Ricardo no, no, pues, cómo te... no no pasa nada no, no hay ningún problema no, no va nadie sí, no no va a preguntar si vos te vas de ahí del lugar donde está de la persona que te hizo acá invitación en domicilio, la persona dice: Mire, de acá se fue, no sé dónde se fue. Y no va nadie. Porque y además, nadie le, fue a Marlon. A a un amigo a dónde yo. Mira, Ricardo, le, le quiero decir otra cosa a Marlon. Eh, si tú, por Dime. ejemplo, vienes vienes de turista, estás invitado, a lo que sea, te, aparte de lo que te dice Ricardo, que es con, yo estoy de acuerdo con él, tú tienes sí. un derecho legal. A venir como turista y decidir quedarte con una estancia por estudios, que es un camino legal que te deja el Estado español. Yeah. ¿Qué le van a decir a decir... que te ha invitado? Pues, pues no le van a decir nada. Don Luis, para Bien. quitar mitos, fíjense. La carta de invitación, cuando ustedes la ven en la ley, la refieren en, en, en la entrada a España. ¿Y lo que refiere es? ¿Usted tiene una reserva de un hotel o tiene una carta de invitación? Es para fijar un sitio que la gente no se va a quedar en la calle ni va a estar en indigencia. Y después, si te cambias te cambias. Es hay que hay mucha, hay mucha leyenda urbana con esto de las cartas de invitación, de verdad. Y hoy mismo lo estoy viendo en Telegram, pero no quiero intervenir porque en Telegram no me gusta intervenir mucho porque me gusta que seáis vosotros mismos. Pero había alguien que decía: No, no, cuidado, que le van a hacer no sé qué, que te ha invitado. Pues no, Marlos, no le van a hacer nada. Pero es que, aunque te quedas irregular, pero es que encima no te vas a quedar irregular. Te vas a quedar a estudiar con un permiso de estancia que te va a dar el Estado español. O sea, qué no, de lo Esto es como hay... cuando me decís. No vengo, vengo de turista y me traigo los diplomas. ¿Me pueden decir algo en la aduana? Pues no te van a decir nada, porque hace año y medio que salió una ley en España que uno cuando viene de turista puede decidir quedarse y pedir un permiso de estancia por estudios. Y para el permiso de estancia, pues tendrás que trate los diplomas y si lo, los consideras. O sea que. Miedo no, no, los ¿Eh? no los tengo. Los no los tengo. No pasa ya nada, en, según en el curso, el... son ideas. No, eso o sea, no decía cierto. Es eh, otra cosa, me gustaría que me ayuden si hay un gestor o un abogado que acá en barcelona cerca para, para poderlo contactar yo no hago negocios con abogados los que vienen aquí yo los invito y yo no cobro nada acabar de hablar con un abogado que es don oscar padrón yo no cobro nada ni pago nada eh, ya, ya. no escucha en, en barcelona no lo sé aquí en madrid la machelin es buena yo creo machelin díaz que le invitamos el otro día yo creo que te hace os hace consulta en todo o a en, españa. en toda españa <coughs> Eh, eh, a ver, yo no me, atre... esto es como las agencias de viajes. Yo no os puedo recomendar esta agencia o esta otra porque a ver si luego el vuelo va a salir malo. Y, y el Luis, no, Luis dijo de buena fe que siberia o que si Flight Travel o que si no sé qué, con los abogados me pasa lo mismo. Pero vamos, hombre, los que traigo al canal son buenos, yo creo que son buenos y por eso los traigo. Bueno, entonces al momento que ya terminen lo que es, yo el, mira, yo lo invito a, en Telegram a alguien que conozca un buen abogado de extranjería que se lo diga. A Marlon, o bueno, yo te sugiero Machelin Díaz, pero nadie me paga por decir lo que, que te coste, porque sé que es buena, sé que es buena. Lo único que muy está muy Madrid pero atiende a toda España, ¿vale? Que lo sepáis. Y además es buena de calidad-precio, yo creo. ¿Vale? Pero bueno. Venga, pues ya está, ¿no Marlon? ¿Algo más? O si no, en cualquier día estamos todos los días, ¿vale? Hoy, como no he puesto el cronómetro, hoy jugáis con ventaja, porque sé que nos hemos pasado la hora, pero como ya no sé, pues ya lo dejo, ¿eh? Pero los demás días, una no, más. Una sí, recomendación. Mira, Marlo, ahorita que estás en tiempo muerto, precisamente busca y arma todo tu, tu carta, tu solicitud, arma todo. De modo tal que como va a haber un periodo donde, donde va a haber como eh, reacomodo y van a, sal, van a haber reincorporaciones progresivas, aprovechas tiempos muertos allí que puedes hacer solicitud y aprovechar el, el tiempo de, de extensión que dieron. Venga, pues sigo si no Landes, que estoy haciendo un vivo. Eh, ma, espera, voy primero Mauricio, luego te. Eh. Mauricio, venga, Mauricio. Yo, yo, yo, no, es una pregunta corta, señor No, pero es que eh, sí, sí, sí, no sabías bueno, si era, tú eras eh, tú, Pero muy corta, venga. Sí, sí, sí. Si uno llega a tener una infracción y uno lo quiera, mientras se esté manejando, ¿qué puede pasar? Yo en tema, no en tema de conducir, miedo me da. No manejéis, no manejéis si no tenéis totalmente <risa> seguro. Porque como cometéis una infracción, dices sin tener el, el papel de manejar. No, no, si yo tengo mis mi pasos y llego. Ah, tengo bueno, si tú tienes el papel de manejar y está correcto y tienes una infracción, pues no va a pasar nada, que te van a poner una multa. Ah, ya, ya, ya, ya. Según ya la si infracción. Según la infracción va a ser que más cara hace, ¿eh? a qué le hacen la multa, el pasaporte o a la infracción, no la, la multa mm. te la hacen al que conduce, al que lleva mm. que, mm. que, que, mm. que maneja, como decís vosotros. Ah, ¿qué importa que no de, de, de turista? No Hombre, lo que sí es cierto que si la infracción es, por ejemplo, que vas muy rápido y te hace un radar la foto y no saben quién conduce, le mandan la multa al dueño sí. del coche. Sí, sí, Porque por la, marilla, la Y ya, si el dueño del coche no identifica al conductor, entonces lo paga el dueño del coche. Y si no, hay que ha identificado como conductor. Ah, ok, bueno, vale. vale. No, si podéis intervenir, todo lo que queráis. Lo único que prefiero dar una vuelta con todos los que no han intervenido. Pero vale, perfecto, Mauricio. Gracias. No, es interesante. Todo lo que preguntáis es bueno, venga, Siúl, Palomo. Siul y Galaxy J. Y ya terminamos. Venga, sí, Siul. Sí, sí, sí, hola. Hola. Eh... Bueno, soy cubano. Estoy aquí en Madrid. Entré el año pasado, en octubre del año pasado. Entonces estoy con, tengo mi carta blanca con el NIE. Con NIE, ¿no? Eh, eh, esa sí tiene NIE, ¿no? Que es que muchos sí, nos confunden. Y antes de la carta blanca te dieron una blanca pequeña como para la para blanca. Sí, yo tuve, yo tuve una como una, una pequeña cita eh, en una unidad de policía. Ahí me tomaron las huellas. ¿En Madrid? ¿Lo hiciste? Sí, aquí en Madrid. ¿Y tardaste entonces, mucho de esa pequeña cita hasta el día que te dieron luego La Blanca? No, no, el mismo día. En mi, fíjate, fíjate. Y el has, mismo visto, has visto el chico que estaba antes, ¿no? Que lleva desde noviembre esperando. Sí, sí, ya veo ya. Eh, es entonces... que en Madrid es una maravilla para pedir esto, pero otras ciudades, pues nada, ha si Muchas un... personas han hablado. Entonces la pregunta mía es, porque es que yo, yo me enteré hoy. De, de que, bueno, las prórrogas y de la, el nuevo permiso de trabajo para las nuevas cartas blancas. Sí, ¿no? sí, sí, lo que os he dicho. Entonces, sí. En uno de los comentarios de la asociación Fora, donde Juárez, sí. eh, que es de. empiezan a dar la noticia, hay un muchacho que tenía solo tres meses con la carta blanca y la asociación le explica de que sí puede comenzar a trabajar, pero con una oferta de trabajo. O sea, que sí se puede dar de alta en la seguridad social pero teniendo una oferta de trabajo ya esto me crea una confusión ahora no sé si yo puedo. vamos, sí, vamos a ir por partes porque es muy interesante como para, bueno, todo lo que preguntáis es súper interesante y prueba joder, que estoy aquí con vosotros todos los días Pedrines, todos los días oye si Uli, le dices a todo el mundo que conoces que existimos no sí sí como no un hecho, canal un no. canal en el que participáis vosotros que lo hacéis vosotros bueno, perfecto, si yo, no. yo se lo voy a Corres la voz, ¿no? no, te lo no, su no su Si te lo de digo de como ejemplo. Ahí, con ahí. Escúchame, a ver, vamos a tu pregunta que es muy interesante. El chico tiene tres meses la carta blanca. ¿La tiene? Sí. Sí. Pues, pues um, hombre, él va a poder trabajar cuando la carta lleve seis meses. Le quedan otros tres. Ya, por, eh, por eso entré acá a, a preguntar. Porque a, a él en uno de los comentarios le dicen que sí, pero con teniendo el permiso de trabajo bajo esta nueva. A regulación. A ver, eh, a ver, vamos a ya. entender. sí Pero lo que dice la nueva regulación es que a los seis meses de ya. tener la tarjeta blanca podéis trabajar todos. Ya claro, claro. Ver, pero dice a los seis, no a los tres. Ya perfecto. Entonces hay claro. que mirar la fecha que le pone la carta, la tuya, por ejemplo, cuando hace mucho que la tienes ya, ¿no? Sí, la mía vence, bueno, la mía vence en julio. En julio. ¿Y pero y cuándo te la dieron? Sí, la Más vez. o menos. En enero enero enero febrero marzo abril mayo junio claro en julio pues tú en julio puedes trabajar sí es que sabes la que pasa eh, Siúl, que las antiguas ya vamos a llamar las antiguas como la tuya se sí, vencían bien. vencían a los seis meses y había que canjearla por una roja para poder trabajar Así el canje es. te lo hacían con contrato o sin contrato enlazando con otra parte de tu pregunta con contrato Ajá. y sin contrato te da los seis meses te daban la roja y podías buscar trabajo o trabajar si tenías un contrato. Ya, mira qué bien. Ya, Pero claro. sí o sí podías trabajar a los seis meses. Yo siempre os he dicho y he defendido que pasaba que a muchos de vosotros, tú por ejemplo, te vencían los seis meses, para a lo mejor la cita no te la daban hasta dentro de, yo qué sé, de ocho meses. Se demora muchísimo. Me demora sí. muchísimo por las citas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre os he defendido, siempre, siempre, siempre, y muchos abogados también, otros no tanto que a los seis meses podéis trabajar sí o sí aunque no os hayan dado la cita para canjearla por la roja porque legalmente han pasado los seis meses y los convenios internacionales dice que a los seis meses podéis trabajar otro tema es que tengan colas en las oficinas entonces qué ha pasado ayer ha sacado una nueva instrucción la policía que pone que las nuevas las nuevas tarjetas blancas todas a los seis meses podéis trabajar lo van a poner ya directamente en la blanca y ya que bien. van a durar nueve meses. Tu caso sí. es curioso, pero es muy común. Y te, doy yo, mi opinión, tú a los seis meses, en julio, puedes trabajar. La otra pregunta es, sí, sí, es dime. que si eh, yo con esta, porque yo yo traje mi licencia de conducción, pero bueno, Cuba no tiene convenio, eh, no puedo canjearla. Entonces, eh, si con esta estos documentos yo puedo. Ya comenzaron a hacer el proceso para sacar sí, mi licencia de ¿no? Sí, acá. yo, a ver, hay quien, eso nos lo aclara Don Oscar. Hay quien decía que hasta la roja no podíais hacer lo del canje, pero yo creo que tú te puedes examinar porque tú tienes un permiso de residencia, porque tú tienes ahí a NIE con tu tarjeta blanca. La única duda me queda, desde julio te digo yo que sí, desde ya. que se cumplen los seis meses, te digo yo que sí. Y bueno, y como queda muy poquito, pero te voy a pasar a Don Oscar, que es letrado, por si te quiere ampliar la, la respuesta que yo, que yo te he ¿Vale? Y, y sigue ahí si quieres, ¿eh? Siul. Sí, cómo no. Mira. Me gusta cuando entráis nuevos, ¿vale? Porque así damos. Bueno, Don Oscar, ¿le quiere decir mira, algo a Siul? Contra, mira Contra la disyuntiva esa de que si puedo trabajar, no puedo trabajar, aplica los seis meses. Pero les voy a dar un truco. Lo que tienen que buscar es darse de alta en, en la seguridad social. ¿Por qué? Porque el empleador lo que necesita es ese número. Si, te, si al darte de alta, mira, te estás riendo porque es picardía. Si te, si te levanta sí, sí. el alta el Seguro Social, dale. ¿Ven? Estás listo ver, porque eso es ahí. lo que necesita el empleador. ¿Ok? Claro. En el tema de la licencia, Cuba no tiene convenio. ¿Ok? Claro. Entonces, cuando te metes ahí en la página, el... El, la parte donde no es convenio tienes que hacer como que estuvieras haciendo una, una visa, una, una licencia nueva ya, ¿ok? Básicamente uh -huh. te pides el NIE y un estatus de residencia, un estatus, en el momento que tienes esa blanca ya tú tienes un estatus ¿ok? Claro. Y, ahí, y ahí no, no, no, no estás en, en, en temas de, de, de, de ni de tránsito ni de ni, ya ahí tienes estatus, ahí, tiene ahí te tiene que permitir hacer procedimiento para pedir una visa nueva y el A Seguro es el A Picardía. Si te sale el alta, listo, estás listo. Sí, sí, sí, sí, sí, yo conozco casos como eso. No Lo entiendo, no entiendo perfectamente. Pues, ¿quieres preguntar algo más, Siul? O... No. Vale, pues cualquier no, día que muchísimas quieras. Muchísimas gracias. Vale, como todos estáis invitados, ¿vale? Cualquier día que queráis, estamos todos los días, amigos. Muchas gracias, Siul, gracias. Pues ya voy a Galaxy J2 y ya terminamos. Venga, Galaxy J2 Pro. Cuando no cambies el nombre. Ahí está, venga Galaxy, ya te estoy viendo. Te activáis. Bienvenido, dinos tu nombre, por porfi. Te activo el audio yo si quieres. Espera que te lo activo. A ver, Galaxy. Ahí, Galaxy, ahora nos quedamos sin sonido contigo, me cachis la más Ahora ahora, ya puedes sí, hablar ya, sí, ya estás ya está ganas buenas Dino. tardes a todos yo soy wilson contreras luis encantado wilson. Eh, eh, son dos, dos un aporte ahí eh, por ejemplo con respecto a la persona la chica que estuvo y que le nació el niño y se devolvieron para colombia que tiene a la vez con el niño mío tienen eh, la misma edad Anda, ocho años también ah, si sí, la situación es la siguiente si devolvieron los documentos es porque había salido un una ley en esa época como una eh, una oportunidad de que la gente se devolviera por la situación económica que estaba pero daban unos dineros creo que eran diez mil euros o algo y devolvía y devolvían los documentos o sea como si la persona ya no y lo castigaban durante 10 años que no podía volver al país yo no acepté eso eh, yo me vine para colombia ahorita estoy en bogotá de nuevo pero yo ya tengo la nacionalidad y al, al pedir el pasaporte acá en el consulado en Bogotá, me dijeron, ¿usted recibió el aporte que se le dio para salir voluntariamente de allá? Le dije que no. Revisaron, inmediatamente me sellaron el, la, la orden para hacer mi pasaporte y a los 20 días me llegó el pasaporte ya español. Muy buen aporte, eh, muy interesante. Ellos me dijeron que no se podía porque uno había aceptado voluntariamente esa situación. Entonces... Y si ellos fueron colombianos, el niño automáticamente podía haber sido colombiano. Entonces, fue ya negligencia si no lo, si no lo registraron como tal allá. Entonces, eh, wow. la pregunta que les voy a hacer ahorita es que hay un, un muchacho de acá que se quiere ir con su familia y tiene un niño de cuatro años. El hombre es peluquero y tal, quiere vender su negocio acá e irse a trabajar allá. ¿Cómo podría ir e ingresar allá para...? Para, digamos, llevar que unos 15, 20 mil euros para montar su negocio. O sea, ¿qué requisitos debe para informar? Pues, hombre, ahí. Wilson, hay muchas maneras. Muchas maneras. Eh, ahí os tengo que remitir a ver los vídeos, pero yo a mí la que me gusta mucho muy baratita es la visa o el permiso de estancia por estudios porque os permite trabajar en lo que queráis bien montando un pequeño negocio o por cuenta ajena la única limitación es que son 20 horas de trabajo a la semana tampoco es que esté ahí muy controlado no va a haber un policía viendo si trabajas un minuto más un minuto menos y es baratita y es fácil de conseguir la único que te pide un curso puede ser un curso sencillito baratito y ese es un camino rápido. Luego hay muchas más. Está la de emprendedores, la de. hay muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que son más complicadas de... la... Dime. La más viable, ¿cuál sería la más viable para que él pueda de una ingresar y de una vez a montar su negocio? O sea, sí. una peluquería, barbería, lo que llaman. De, desde Colombia, ¿no? ¿Viene? Sí. Desde Colombia. Pero a ver si se va solo o se va de una vez con la esposa. Ella es enfermera también. Entonces a ver para homologar títulos y toca de una vez para ir del todo y para allá. Yo voto por la de por la de estudios. O bien venir como turista y pedir aquí el permiso de estancia por estudios y ya luego me monto mi barbería en mis 20 horas libres. Otra opción es pedirte una visa de emprendedor allí en Colombia pero que se prepare un poco para luchar con el consulado yo os doy caminos prácticos mientras no cambien la ley que la van a mejorar van a mejorar mucho estas leyes ¿eh? esta ley de extranjería de españa está muy anticuada y las van a mejorar yo no os digo cuándo la van a mejorar pues no lo podemos saber si el mes que viene o el año que viene mientras no la mejoren, yo os doy el camino de la visa de estudios o permiso de estancia por estudios que te permite montarte luego una barbería tranquilamente siempre que hagas tu estudio también eh, otra opción es mmm, wilson eh, la visa de emprendimiento mírate los vídeos pero es eh, la visa de emprendimiento ya le van a pedir un plan de negocio y que a lo mejor el negocio que no haya muchas barberías en españa más complicado él tiene prisa por hacerlo o no le importa no, estar no, un año no, no, de papeleos no, no, no, no. allí en colombia te pregunto por ahí un año medio más o menos máximo iba a esperar pues que bajara un poquito las. Vamos a hacer una cosa y yo te doy te doy una idea. Eh, dile que vaya al consulado ahora cuando os podáis mover un poco ya también por ahí y que diga oiga yo quiero emprender en España qué, qué me pide a ver qué tipo de consulado le toca el ahí porque depende mucho del consulado Wilson hay consulados que son muy proactivos todos son consulados de España curiosamente pero cada uno es un mundo depende del consul. Igual, todos son facilidades, pues por lo mejor la visa de emprendedor. ¿vale? Ahora, si le empiezan a meter 20.000 pegas, el atajo de la estancia por estudios, que te permite trabajar, no son las 40 horas, pero sí son 20, suficientes para llevar la barbería. Como prueba del algodón, como decimos aquí en España, el cuando eso, que vaya ahí al consulado, o incluso la página web del consulado allí en Colombia, que, está, que suelen ser buenas páginas web, a ver qué le piden, que yo lo, lo sé, eh, pero un poco para que él para que él se meta en materia. Entonces yo votaría por la de emprendedor, o si no, como camino alternativo, la visa o el permiso de estancia por estudios. Que ese, ese va a ser muy rapidito. ¿Vale? Gracias. Pues, gracias. muchas gracias, Wilson. Bueno, Prilines, pues voy a finalizar ya el vídeo, porque ya, ya, ya, ya, ya hemos hablado todos, ¿vale? Que, que nada que mucha hoy nos hemos pasado de tiempo pero bueno como no había puesto el cronómetro pues vale que muchas gracias vale solo os pido un like un humilde like ¿eh? que todavía hay hay gente que es perezosa con el ratón para dar un like un humilde like y que ayudéis a mucha gente diciéndolo que aquí participáis vosotros casos reales cada uno da su opinión muchas veces son contrarias para que toméis vuestras propias decisiones cada uno de vosotros vale que nada, que yo creo que hemos aprendido un montón, nos lo hemos pasado muy bien todos y nada, que nos vemos mañana, ¿vale? Que muchas gracias, que os dejo, chao chao. Gracias. gracias a todos, adiós, adiós, chao, chao, chao.